Habito que le haga esto mm. pero ahora no que está con la colitis bueno, lo dejo afuera le puedo hacer para mañana y a la perrita también y esto lo vamos a congelar hoy viene Paulo, ¿no? ¿Vos? Sí, que vos le dijiste, hoy no estamos mañana tampoco, mm. y te dijo vengo el viernes me sí, parece que debería, sí. debería de esperemos que traiga la máquina para podar, si eh, no te viene no a ser. Sé. yo vi un coche como el suyo Citroën todo sucio